Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos ustedes. Estamos celebrando en un solo día la solemnidad de la Navidad, en esta octava de la Navidad. Por eso le damos gracias al Señor por permitirnos seguir entendiendo su nacimiento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 Nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros.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 Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios invisible y todopoderoso, que ahuyentaste las tinieblas del mundo con la llegada de tu luz. Míranos con rostro sereno, para que celebremos con dignas alabanzas la grandeza del nacimiento de tu Unigénito, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él pero quien guarda su palabra ciertamente el amor de dios ha llegado en él a su plenitud en esto conocemos que estamos en él quien dice que permanece en él debe caminar como él caminó queridos míos no les escribo un mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que tienen desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado y sin embargo les escribo un mandamiento nuevo y esto es verdadero en él y en ustedes pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza pero quien aborrece a su hermano Está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Alégrese el, el cielo, goce la tierra. Canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre. proclamen día tras día su victoria cuenten a los pueblos su gloria sus maravillas a todas las naciones el, cielo, goce la tierra. el señor ha hecho el cielo honor y majestad lo preceden fuerza y esplendor están en su templo el cielo, goce la tierra Aleluya, aleluya. Aleluya, Aleluya. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya. el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de moisés los padres de jesús lo llevaron a jerusalén para presentarlo al señor de acuerdo con lo que está escrito en la ley del señor todo varón primogénito será consagrado al señor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 Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Cuando nosotros nos enfrentamos a la primera lectura de hoy, vemos puro evangelio. Nosotros por eso reconocemos que en los discípulos del Señor, en este caso de la comunidad de Juan el Apóstol, vemos cómo es traducida en las cartas católicas, el Evangelio así desmenuzadito y en casos concretos. Hay una canción que ustedes conocen que es bastante dura, que dice, ¿Cómo puedo llorar enojado con mi hermano? Y además dice algo que a mí me parece drástico, pero lo pone a uno a pensar. Dice, Dios... Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te has reconciliado. Y uno se queda confrontado por ese canto que habla en el mismo lenguaje de la primera lectura que nos dice que quien está enojado con su hermano está como en las tinieblas, quien está aborreciendo a su hermano está en las tinieblas. Pero precisamente como los seres humanos insistimos en aborrecer a nuestros semejantes, peor, en aborrecer a nuestros hermanos, hijos de un mismo padre y contemplados por una misma madre, entonces el Señor nos muestra la luz hoy en el Evangelio. La luz ciertamente es el amor. Por eso es claro el apóstol cuando nos dice que cuando amamos con generosidad a nuestro hermano, pues estamos en la luz. Porque dejar entrar el amor a mis relaciones familiares, laborales, eh, de cualquier índole, es dejar entrar a Dios en mi vida. Mucho cuidado, porque cada vez que nosotros decimos Dios, cada vez lo tenemos que entender como amor. El mismo Evangelio de Juan nos ha hecho conscientes que Dios es amor. Entonces, cuando yo dejo entrar el amor a mis relaciones interpersonales, estoy dejando entrar a Dios. Dios que es la misma luz. Dios de quien Simeón profetizó diciendo, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Seguramente todos nosotros hemos contemplado la luz que irradian, los ojos de un niño recién nacido y es porque en el niño recién nacido nosotros vemos el amor como más puro, el amor como más sincero y por eso las señoras y yo creo que todo el mundo se sienten como abalanzados a ir a besar a los niños recién nacidos, a contemplar porque ven el amor de una manera más palpable, ...en la ternura de un niño. En ese mismo sentido nosotros podríamos imaginar... ...por qué Simeón expresó semejante acción de gracias... ...cuando vio el rostro de Dios en un rostro lleno de luz... ...en un rostro tierno del niño Jesús. Simeón entendió que la presencia de Dios en este mundo... Es para darnos luz con el amor. Con un rostro incandescente lleno de amor que le expedía el niño Jesús. Simeón entendió que había contemplado el, todo el amor del mundo en ese niño pequeñito que agarró entre sus brazos. Por eso... Simeón dice, ahora Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque he conocido que tu obra en el mundo es una obra de amor. Estas lecturas están bellamente ubicadas en esta octava de Navidad, donde celebramos como un solo día la presencia de Dios entre nosotros, que es una presencia de amor como lo palpó Simeón. Pero más aún, estas lecturas nos ayudan a acercarnos hacia el final del año Donde le decimos Señor ahora que te hemos visto Puedes dejar a tu siervo irse en paz Puedes dejar a este año irse en paz Porque lo hemos perdonado Hemos agradecido todo lo que nos has regalado este año Y en especial agradecemos que nos has regalado a tu hijo este año ¿Cuál ha sido el regalo más grande que hemos recibido este año? Pues la presencia La certeza del amor en nuestras vidas encarnadas en el Hijo de Dios vivo y verdadero. Whoa. hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, el de toda su Santa Iglesia. Recibe, Señor, nuestras ofrendas en las cuales se realiza un glorioso intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo por Jesucristo nuestro Señor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 la luz nueva de tu gloria se desplegó ante los ojos de nuestra vida para que mientras conocemos a Dios visiblemente, seamos por Él arrebatados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. sana en el cielo, sana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Osana en el cielo! ¡Hosana en la tierra! ¡Bendito el que viene! ¡En nombre del Señor! Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a la humanidad, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión,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 Este es el misterio de la fe, Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en la cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalece en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo, con todos los Obispos, Presbíteros y Diáconos y con todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y la esperanza y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con santa maría la virgen madre de dios san José, los apóstoles san francisco javier santa teresita del niño jesús el Beato Jesús Emilio Jaramillo y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo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 Amén. Oremos, Dios Omnipotente, concédenos que por la eficacia de estos santos sacramentos se consolide siempre nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Consciente de que Dios está con nosotros en el amor, Pueden ir en paz.